La provincia de Montecristi en este momento amanece nublado y con lluvias esporádicas. No está cayendo lluvia torrencial todo, todavía, a pesar de que ya tenemos eh, bastante cerca, ¿verdad? Fiona, ubicada en la Bahía de Samaná. Pues precisamente en este momento ustedes pueden observar detrás de mí cómo se encuentra el, el mar aquí en, en esta zona de, de Montecristi. Pueden observar la tranquilidad del mar, cómo se mueve se mueve lentamente y no, no vemos eh, fuertes oleajes por este momento se espera muchas lluvias que estará cayendo sobre todo ya al anochecer, al atardecer en esta provincia de Montecristi pueden observar el morro de Montecristi cómo se ve eh, bastante oscuro verdad, donde las lluvias, posiblemente fuertes lluvias estarán cayendo en, en estos momentos bueno, es toda la información que tenemos por el momento todo en tranquilidad los organismos de socorro pues han estado ubicando los albergues el llamado que se ha, hacen las autoridades a las personas que viven cerca de ríos y Cañada que a mantenerse verdad, en lugares seguros a salir de estos lugares muchas personas se resisten en salir para cuidar sus pertenencias, pero en este caso eh, hacemos llamado de que deben de salir para cuidar las vidas, que es importante las vidas humanas, que no, no podamos perderlas. Es toda la información que tenemos por el momento, regresamos con ustedes a los estudios de desde Montecristi para Telenor, les informó Melvin Toribio.